¿Quieres saber de qué se habla? No pierdas nuestras noticias sobre comercio electrónico a continuación. Lola Market, el Marketplace de Alimentación y Productos líder en Madrid, comenzará también a distribuir productos frescos gracias al acuerdo alcanzado con organizados. Es referente a nivel nacional en la distribución de productos frescos online. Se espera que durante este año los productos frescos supongan el 10% de los pedidos realizados en Lola Market. Cientos de miles de aplicaciones se encuentran disponibles en cada uno de los marques de aplicaciones de los principales sistemas operativos. Pero parece ser que los usuarios empiezan a cansarse de ellas y un estudio de Adobe señala que la instalación de apps ha caído un 5% a pesar del aumento del tráfico móvil en Europa. El e-commerce parece que ha llegado para quedarse en Colombia. Así lo demuestra un reciente estudio realizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico revelando que en Colombia se realizaron más de 49 millones de transacciones no presenciales, cuyo importe total ha sido de 16.329 millones de dólares. Siguiendo con Colombia, un reciente estudio de la consultora Nielsen desprende que los viajes y la ropa fueron las dos categorías más compradas mediante plataformas online por los colombianos, con un 45 y un 40% respectivamente durante 2016. Celeritas te trae las noticias e de la semana.